¿Cuál será su nueva posición? Mira, tenemos que esperar que salga la designación de manera formal para entonces darla a conocer Así es ya es una decisión que se tomó pero le pido por favor que me dé la oportunidad de que eso salga oficialmente ¿Eh? No, tengo que esperar que salga porque no nos lo han dicho todavía de manera formal.